El presidente de la República, Lenín Moreno, convoca la unidad a los ecuatorianos y de los militantes de Alianza País. Delegados de las municipalidades del Ecuador se reunieron con el primer mandatario. Más de 30.000 platos se prepararán en el Festival del Cangrejo en Naranjal. Y en lo internacional, el presidente de Estados Unidos apoya el proyecto de ley que limita el ingreso de inmigrantes. Iniciamos contándoles que el jefe de Estado, Lenín Moreno, en su calidad de presidente del movimiento Alianza País, emitió la noche de este miércoles un mensaje a la militancia y a los ecuatorianos a permanecer en unidad, pese a cualquier adversidad o diferencia política. En su mensaje aseguró que se continuará defendiendo los logros de los 10 años de la revolución ciudadana. Además, el jefe de Estado enfatizó su objetivo de continuar trabajando para erradicar la pobreza y alcanzar una mayor justicia social continuaremos gobernando en función de los principios de nuestro movimiento, con posiciones progresistas que busquen construir una sociedad democrática con plenas libertades, soberana, dialogante y solidaria. No vamos a ceder a nuestro compromiso de luchar por la ética en la política, en nuestro combate frontal contra la corrupción, respetando la independencia de las funciones y los debidos procesos. Seguiremos firmes, por la erradicación de la pobreza y una mayor y conseguir una mayor justicia social. El reto de profundizar nuestra revolución y responder a las necesidades de nuestro país no es una tarea que le corresponde solo al presidente, sino es tarea de todos y cada uno de nosotros. Asimismo, el presidente Moreno también convocó a la militancia del movimiento País a cerrar filas para continuar luchando por un nuevo Ecuador. Ustedes, queridas y queridos militantes, han sido el corazón y el motor de este proceso. Han garantizado los triunfos electorales. Ustedes y ustedes han garantizado la estabilidad democrática. Su presencia, su acción, su compromiso con el país y con su gobierno es ahora más necesario que nunca. Este debe ser un momento de profunda reflexión política. De toda la militancia, sin caer en la provocación ni en el juego de la ruptura, la complicidad y peor el encubrimiento. Siempre sí a la diversidad de opiniones, siempre sí al afecto y hermandad entre nosotros. Revolucionar la revolución debe ser siempre el propósito permanente. Siempre apuntar más alto, soñar en grande, hacer todo mejor. Les convoco a cerrar filas para continuar luchando juntos por el nuevo Ecuador en unidad, con transparencia, compromiso y la pasión que siempre le hemos puesto a esta revolución. Revisamos otros temas. Los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, firmaron un convenio con el gobierno para la entrega de terrenos que permitan la construcción de más de 25 mil soluciones habitacionales. Esta decisión potenciará la misión Casa para Todos, impulsada por el gobierno. La tarde de este miércoles el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la Asociación de Municipalidades del Ecuador en el Palacio de Carondelet, en el marco del diálogo nacional. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para invitar a los alcaldes que conforman la asociación a participar y colaborar en el plan Toda una Vida. Entonces procuremos que esas nuevas, nuevas casas representen para nuestros ciudadanos no únicamente la oportunidad de dignificar su vida, mediante una casa digna también, sino además volver a ser comunidad. Tenemos también nuestro programa para los viejecitos, mis mejores años. Esta semana ya estamos entregando los cinco mil primeros bonos. No podemos descuidar a aquellos que forjaron tantas, tantas generaciones. En ese sentido la AME firmó un convenio con el gobierno para la entrega de terrenos que permitan la construcción de más de 25.000 soluciones habitacionales con el fin de potenciar la misión Casa para Todos. Desde que se inició el, el plan o desde que se hizo el lanzamiento del programa eh, Casas para Todos, nosotros siempre nos pusimos a las órdenes, hemos tenido varias reuniones con el grupo el Consejo Sectorial de Hábitat, donde participan varios ministros, viviendas, Senagua, etcétera, y siempre hemos venido trabajando en ese sentido. Actualmente tenemos identificado 1943 macrolotes para más de 20.000 soluciones habitacionales sí, no, en primera tal, instancia. Tal? El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Daniel Avesilla, señaló que los temas tratados tienen mucha repercusión en el trabajo y en el desarrollo administrativo en beneficio de los ciudadanos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la donación de un predio para la construcción de más de 600 viviendas de interés social para el programa Casa para Todos. El municipio de Quito, por unanimidad, acuerda atender la demanda de la misión Casa para Todos y se donan un terreno de seis hectáreas para aproximadamente 600 casas que se construirán en Quito en beneficio de esta población especial. Este predio tiene tres partes, las dos partes de propiedad municipal y la tercera parte es de propiedad de la empresa metropolitana de, de vivienda. Hay que de forma inmediata, y es lo que he solicitado hoy, que se convoque al, al directorio para entregar el cuerpo completo de esta propiedad. Señor con de los presentes, con 21 votos a favor, de hoy entonces se formaliza la donación de este predio, creo que es una gran noticia, es una noticia muy positiva y es el primero de los predios que el municipio de Quito donará para el programa Casa para Todos del Gobierno Nacional, porque el compromiso es aportar también otros predios en distintas zonas del Distrito Metropolitano de Quito para colaborar con este programa tan positivo. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, celebró junto a adultos mayores de Jipijapa la ordenanza que garantiza sus derechos en el evento Jipijapa Ciudad Amigable. En solo 60 días de administración y de gobierno del presidente ya se está implementando el plan Toda una Vida. Y qué orgullo que este plan esté iniciando en la provincia de Manabí. Con el objetivo de garantizar la atención prioritaria y especializada a los adultos mayores, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, participó del evento "Jipi Ciudad Amigable", que convierte a esta urbe en el primer cantón de la provincia de Manabí que aprueba una ordenanza municipal que promueve el buen vivir y el respeto de los derechos de las personas adultas mayores. Y hoy día el alcalde ha tenido una decisión valiente de establecer como política pública el buen vivir de los adultos mayores. No es algo sentimental. Es algo legal que se tiene que cumplir. El evento se realizó en el Parque Simón Bolívar, donde adultos mayores, junto a estudiantes de diferentes centros educativos, disfrutaron de presentaciones artísticas, con bailes, comparsas y declamaciones, en las que se destacó la importancia de las relaciones intergeneracionales. Es un compromiso de todas las instituciones. El Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, todas las instituciones articuladamente tienen que establecer la política pública. Hoy día como ejemplo, Jipi lo realiza. Orgullo Manavita, esto debe replicarse en los demás cantones y parroquias de la provincia de Manaví y del Ecuador estableciendo la obligación constitucional. <risa> Después de este acto, el ministro Espinel recorrió el Centro Infantil del Buen Vivir emblemático Nuestra Señora de la Merced, donde 100 niñas y niños de 1 a 3 años reciben atención integral. El Ministerio de Industrias y Productividad implementará en el país una red de 27 centros de desarrollo empresarial ciudadano. Esto como parte de la Política Industrial 2025 que impulsa el Gobierno Nacional. 27 centros de desarrollo empresarial ciudadano se implementarán en el país con el objetivo de impulsar el desarrollo empresarial territorial a través de la prestación de servicios especializados para fomentar asociatividad empresarial e inclusión productiva a escala nacional. Esta iniciativa, que forma parte de la Política Industrial 2025 que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industrias y Productividad, generará encadenamiento y acceso a financiamientos para la pequeña industria. Según Eva García, ministra de Industrias y Productividad, los centros empresariales ciudadanos tendrán como enfoque la incubación empresarial, innovación productiva, sostenibilidad y aceleración de negocios. De acuerdo con la Secretaría de Estado, estos centros estarán ubicados en una Cámara de Comercio, Industrias o en una Oficina de Instituciones Públicas y brindarán acompañamiento técnico permanente a las empresas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que en Naranjal se desarrollará la Feria Gastronómica del Cangrejo Rojo. Ya volvemos.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 Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que convertir a los servidores municipales en los primeros defensores del patrimonio es el objetivo principal del curso Gestión del Patrimonio Cultural que se presentó en Guayaquil en Guayaquil se presentó el curso Gestión del Patrimonio Cultural dirigido a servidores municipales que tienen bajo su responsabilidad la gestión patrimonial en los gobiernos locales. De efectuar un proceso de fortalecimiento institucional a los gobiernos locales, por cuanto se requiere de gestores calificados, capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimoniales. La capacitación tiene una duración de nueve semanas que se desarrollará a través de la plataforma informática www.amevirtual.gov.es La Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Territorial estipulan que las competencias para el cuidado y protección del patrimonio están en manos de los gobiernos autónomos descentralizados. El municipio debe ser... No solamente un ente regulador, sino un ente motivador para poder lograr que la gente finalmente identifique su patrimonio como parte integrante de su propio ser y poder mejorar las prácticas que se puedan tener en el respecto del manejo de patrimonio en la ciudad. ¿no? Es sumamente importante porque realmente estamos iniciándonos en estas competencias, aunque sí puedo decir que personalmente y, y específicamente desde el DATBA, pues el interés sobre el patrimonio pues nos, ha, nos ha llevado a descubrir esto, pues tal vez mucho, digo yo, antes que otros. ¿no? Nosotros estamos trabajando en el tema de que los Ríos Montevideo sean declarados patrimonio intangible de la provincia de Los Ríos y eso ya lo venimos trabajando. El curso virtual de gestión del patrimonio cultural es una herramienta que nos va a permitir a nosotros, como la parte técnica de, de la, del patrimonio cultural, en presentación del GAC una buena iniciativa. Nosotros tendremos como técnicos o representantes del GAC las herramientas necesarias que nos va a permitir darle ese valor que, que se merece al patrimonio cultural. Y El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 es un documento con el cual se establece una ruta para el accionar del gobierno durante los próximos cuatro años. La ciudadanía ya puede acceder a dicho plan que se encuentra publicado en la página web de la Secretaría de Planificación y Desarrollo la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Semplades, publicó en su sitio web el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Este documento fue concebido como la hoja de ruta técnica y el instrumento político que direccionará el accionar del gobierno durante los próximos cuatro años. En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, se plasman las orientaciones para cumplir con el programa de gobierno y garantizar los derechos de los ciudadanos. Las políticas públicas, la programación y ejecución de los presupuestos, así como la priorización de la inversión pública, están sujetas al documento de planificación. Este instrumento permite definir qué hacer, dónde hacer y cuáles son los responsables de cada acción que se ejecuta en el territorio, para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. El Plan Nacional para el Buen Vivir está pensado como el instrumento de diálogo social y político en el que la planificación para el desarrollo es vista como el espacio para lograr los grandes acuerdos nacionales. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ponga atención a la siguiente nota. Más de 30 platos se prepararán en el Festival del Cangrejo, que se realiza cada año desde el 2005 en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Esta fiesta gastronómica se desarrollará el próximo domingo 6 de agosto. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido? Este domingo 6 de agosto en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas, se desarrollará el Festival Gastronómico del Cangrejo Rojo 2017. Quiero para esta feria se espera la asistencia de 30.000 visitantes, quienes podrán degustar una variedad de 30 platillos diferentes preparados con el crustáceo. Quienes lleguen hasta Naranjal podrán degustar de ensalada de cangrejo, carapachos rellenos, cangrejo criollo, alajillo, ceviche, cazuela, entre otros. Los cangrejos a lo criollo, la delicia del manglar, con bastante cebollita y cerveza nacional. El festival tiene el respaldo del Ministerio de Turismo, la Prefectura de Guayas, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, el Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Chefs del Ecuador. Con estas actividades, la Dirección de Turismo de la Prefectura de Guayas tiene el objetivo de convertir a esta provincia en un destino turístico preferido por los ecuatorianos. Y hablando de disfrutar un heladito de salcedo. Este evento se desarrolla cada año desde el 2005, antes del inicio de la segunda veda anual del cangrejo, que este 2017 iniciará el 15 de agosto. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La aventura y la naturaleza se conjugan en un mismo lugar, en los laberintos del Chihuasa. Este complejo turístico que se localiza en la Amazonía ecuatoriana convoca a centenas de turistas del Ecuador y del mundo. En la provincia de Morona, Santiago, privilegiada por su estratégica ubicación en el centro sur de la región oriental, se esconde un paraíso natural de gran valor turístico, los laberintos del Chihuasa. Como todo y todas las personas, tenemos una historia. Esto, Laberinto de Chihuahua, no es decepción. excepción. Inicialmente iniciamos como crear un lugar de descanso, de sano esparcimiento para familiares y amigos. Mi padre, que en paz descanse, un día me invita a conocer unas rocas que para él estorbaba. Justamente ahí nace el nombre de Laberintos. Cuando encontramos estas formaciones, que tenían unos caminos que parecían unos laberintos, y nació la palabra, la frase Laberinto de Chihuahua. Y se fue transformando en ese entonces como turístico el Realmente cuando llegamos a la puerta de ingreso de los laberintos pues la gente tiene una especie de miedo o temor. Al toparse con unas entradas, mil y una entradas, que puede ser opción a perderse, pero no lo va a hacer porque están con guía y están los caminos ya sectorizados. Pero lógicamente, cuando comienza a ingresar, cuando se le brinda toda la, la fortaleza, se relajan y comienzan primero a coger un araña de ese tamaño, que todo el mundo tiene miedo. Pero cuando se demuestra la, la, la bondad de un animal, lo terminan, Cogiendo en la mano, en el brazo, se pone en el rostro y cambia completamente ya la, la perspectiva de la persona. Para mí entrar en las cuevas de los murciélagos era fenomenal, una experiencia muy increíble. Es difícil de poner en palabras los sentimientos. Me encantó la vista que teníamos desde el mirador de justo esta parte que estamos viendo aquí, hermoso. El laberinto de Chihuahua le ofrece todo lo que usted necesita. Tenemos laberintos y cuevas, cuatro hectáreas de caminos con diferente ancho, altura, textura, una variedad de formas. Todas las rocas que están formando estos laberintos están llenas de fósiles marinos. La segunda ruta es la mina de gas natural. Aprovechando el gas metano que sale del subsuelo podemos cocinar sobre el agua, porque está burbujeando el gas debajo del río. La huecada que son cañones muy grandes de 20 hasta 50 metros de altura. Lo impresionante es que en la parte de la base es ancho y en la parte alta es angosto. Eso permite el crecimiento de unas estalactitas y hay una de más de 6 metros de largo. Y para terminar, el encanto natural pues tenemos algunas cuevas de los tallos que Podemos visitar, ver algunas formaciones en roca, mármol y tantas otras cosas más. Eh, los laberintos, o sea, la flora, la fauna, todo, me impresiona todo, me encantó. Es la primera vez que vengo al oriente y quisiera repetir esta experiencia, muy bien. Serpientes, laberintos, murciélagos, es algo increíble, de verdad. Yo les recomiendo venir para acá, es algo emocionante.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 Fin de Espacio Promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía en el ámbito internacional. Les contamos que el gobierno norteamericano apoyó un proyecto de ley que limita el ingreso de inmigrantes a los Estados Unidos, mientras que finaliza la retirada del Líbano de miles de combatientes sirios. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio públicamente su apoyo a un proyecto de ley que restringe el acceso de inmigrantes que no hablen inglés o que tengan baja preparación laboral. La ley RACE reducirá la pobreza, aumentará los salarios y ahorrará a los contribuyentes miles de millones y miles de millones de dólares. Se hará cambiando la forma en que Estados Unidos emite tarjetas verdes a nacionales de otros países. Trump afirmó que es la reforma más significativa al sistema migratorio de Estados Unidos en medio siglo. De acuerdo con los autores del proyecto de ley, el nuevo criterio que adopta el sistema de puntaje para obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos permitiría reducir de aproximadamente un millón a 50 mil los inmigrantes autorizados a ingresar al país anualmente. La reforma elimina el famoso sorteo de visas de trabajo y los beneficios podrán ser extensivos solo a cónyuges e hijos menores de inmigrantes. La propuesta también establece mecanismos para evitar que esos nuevos inmigrantes puedan recibir beneficios sociales del Estado. Completada la retirada del Líbano de miles de combatientes sirios, los autobuses que llevan a los milicianos del frente al Nusra y sus familias salieron el miércoles de la zona montañosa de Arsal hacia territorio sirio. 7.700 personas, un número inferior a la cifra de 9.000 mencionada inicialmente en el acuerdo entre Hezbollah y la facción islamista rebelde compuesta por grupos próximos Al-Qaeda. La segunda fase se ha desbloqueado con la liberación previa de tres efectivos de Hezbollah que Al-Nusra tenía en su poder y ya han vuelto al Líbano. En términos del acuerdo, los islamistas aún deben canjear a otros cinco combatientes de la milicia chií libanesa. La zona fronteriza era utilizada para traficar con armas y trasladar a Siria a combatientes recién reclutados. Accidente fatal en Portugal. Dos bañistas, un hombre y una niña de ocho años murieron este miércoles al ser arrollados por una avioneta que realizaba un aterrizaje de emergencia en la playa de Sao Joao de Caparica. Vi como un avión venía por ese lado, cuenta este testigo de lo ocurrido. Yo estaba cerca del agua, cuando lo vi llamé a mis padres. El avión cayó sobre la arena y atropelló mortalmente a dos personas. Creo que otra más resultó herida, no estoy seguro. Creo que lo que pasó es que se quedó sin gasolina. Según más testigos, el atropello se produjo justo en la orilla del mar. La playa, una de las más populares de la zona, a menos de media hora de Lisboa, se encontraba en ese momento llena de bañistas. Los dos tripulantes de la avioneta, que según las autoridades locales realizaban un vuelo de instrucción, resultaron ilesos. calma aparente la provincia siria de Homs. El alto el fuego, aún frágil entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, es fruto de la negociación rusa llevada a cabo a finales de julio en el Cairo. La ex filial siria de Al-Qaeda y Daesh, presentes en el este de la provincia, han quedado excluidos del mismo. La tregua ha entrado en vigor esta mañana y es la tercera que se logra en Siria en el último mes. Según el representante del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, el alto fuego abarca 84 localidades de esta provincia central y afecta a 147.000 personas. Son principalmente las localidades del norte de Homs, entre ellas Rastane, Talbisen o Hula, ciudades que fueron escenario de las primeras vueltas contra el régimen sirio en 2011. Los militares rusos se han comprometido a velar por el mantenimiento de la tregua y a asegurar la llegada de los convoyes humanitarios. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Yahaira Escudero, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Les agradezco por su fiel sintonía. Quédense con nosotros más noticias hoy a las 7 de la noche. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Amen. <laughs> del planeta tierra donde nunca falta el sol tan variada y rica es su belleza que al verla cualquiera se enamora somos de toditos los colores cada pueblo tiene su sabor junqui son de razas y culturas pétalos de una hermosa flor ¡Gracias! No.